El primer objetivo se ha cumplido, ¿no? estamos entre los seis mejores y vamos con toda la ilusión, ¿no? con toda la intención de hacer un muy buen examen. Somos un Perú competitivo, yo lo repito porque a veces cuando las cosas no funcionan en el partido los chicos se crean todo, nadie se detiene, nadie se para, nadie deja de intentar, nadie deja de pedir la pelota todo el mundo asume una responsabilidad y eso es eh, la clave de, de, de nuestro equipo, ¿no? de nuestra selección. Es importante el impulso de nuestro país en estos partidos finales, necesitamos el aliento y se hace sentir que estamos en casa realmente. ¿no?